La gente, después de tres semanas de estar callado y sin subir nada, ya estoy de vuelta después de casi tres semanas sin subir vídeos. Y la razón de esto se debe a las clases presenciales en Nicaragua y la censura a mi canal por subir FNAF a Youtube. En el vídeo de hoy hablaremos sobre el porn de Android de FNAF pero la versión de español. Pero antes que la policía me dispare les diré que solo el primer y segundo juego de la versión en español para Android están disponibles. Significa que el tercer y cuarto juego aún no están disponibles, pero lo tendremos pero de uno a dos meses, pero hoy lo compararemos a los Gameplay de los ports oficiales de FNAF 1 y 2 para Android y el FNAF español, Fanmade, así que vamos a por ello. Hay alguna diferencia? Pues sí. La diferencia es que traduce todo al español, ya sea la pantalla de título, la escena del periódico incluyendo el gameplay. Todo se traduce al español y también las llamadas del tipo del teléfono, todo. Mi opinión es? Le daré un 8 del 10, eso es todo. Ahora vamos con la versión en español de FNAF 2 y lo compararemos con el original. Mi opinión sobre el 9 eh, No, español, no, bueno, es muy difícil explicar, aunque ya la del 1, la le di un 8 de 10. La opinión sobre el 2 le doy un 9 del 10, ¿ok? 9 del 10. Lo que, lo que sucedió fue que lo que vimos es que todo se tradujo al español, como ya saben, en el menú, la transición del periódico, las transiciones, también el gameplay, también fue lo mismo. También la caja musical, todo estaba en español, incluyó la llamada tipo el teléfono Una pena que no he podido grabar yo lo mismo porque utilicé el video de culpa en Pro acerca de eso Porque no quería gastar mucha memoria, era el argumento porque utilicé imágenes de otras personas Pero bueno, al menos le pongo el, el nombre, no de, sé, de, de, de, de, de los créditos para que sepa que no lo, no lo tomo porque sí Obviamente porque el primero que subió acerca de esto fue Mr. Universe, el tipo este. Pero bueno, eso, eso es todo, recuerdan, recuerdan cuidarse y feliz Día de San Valentín, que los pase y que no se vean a Fienzón como me mandaron a mí. Y bueno, nada más que decir, nos vemos en el próximo video para, para un video que voy a hacer próximamente, el video de cómo evitar a los, a los personajes de Five Nights at Wario 3. El cual es la entrega confusa y, y más difícil de la saga de Wario's, de verdad. Un poco difícil también el de Origins también. El 4 es más confuso, así que es muy que no lo traiga. O, o lo traiga, pero más tarde este año. Así que nada más que decir, aquí fue YamiKai 2021 y nos vemos en el próximo video. Bye bye.